...más historias de las que nos inspiran en negocios de carne y hueso. Ahora con Marta Caparrós. Esta joven catalana se mudó a Australia donde emprendió su negocio... ...que hoy día es todo un éxito y un referente también. Además, a pesar de estar dirigido al sector del turismo... ...han sobrevivido a la pandemia y ahora baten récords de facturación. Como te decía, ella es Marta Caparrós y su proyecto YouTube Project. Muy buenas, Marta. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues encantada de que nos cuentes qué es YouTube Project, a todos nuestros espectadores. Pues es eh, una agencia online de estudios internacionales para gente que quiere estudiar pues, en el extranjero. Eh, ya sea, pues ahora tenemos varios destinos como Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Irlanda, Malta, Dubái... Así que, bueno, básicamente nuestro modelo de negocio, eh, trabajamos con escuelas, institutos, universidades, como unas 250 alrededor del mundo. Eh, tenemos como 5.000 cursos diferentes. Eh, nuestro core business es el inglés, ir a aprender inglés al extranjero. Y lo que hacemos es organizar todo el viaje para que el estudiante cuando llegue al destino no tenga todo, visado, escuela, alojamiento y sobre todo... Eh, una cosa que nos diferenció en su momento, la ayuda en el destino. Es decir, cuando lleguen allí, eh, tiene una persona de referencia que le llamamos colaborador y le ayuda pues, esas 20, primeras 24 horas con la cuenta bancaria, tarjeta de SIM, enseñarle un poco la ciudad, cómo funciona el transporte público. Todo Importante. eso que es un poco, sí, un poco difícil ¿no? al principio. Como un amigo las primeras horas. Qué importante es eso los que hemos ido viajando solos por el mundo y buscando a ver cómo hacías esos primeros eh, pues bueno, esas primeras experiencias ¿no? en el país. Además me han contado que, que tu historia emprendedora es de las de, de las de este programa, de las de carne y hueso. Cuéntanos un poquito. Bueno, me fui, todo, todo empezó en... Ya, ya, no, ya no le quiero llamar startup porque llevamos 10 años. No, no, sé, cuánto 10 años tiempo, ya. no sé cuánto tiempo puede ser una startup realmente, pero yo... Eh, ya, ahora ya hemos salido del rango Sí, yo oficial. creo que sí, 10 años ya es mucho, pero bueno, fue... Eh, me fui con 25 años a Australia eh, a trabajar y a aprender inglés y pues te lo voy a reducir mucho porque obviamente no tenemos mucho tiempo, pero eh, pues a través de una página de Facebook monté una página que se es llama Españoles en Byron Bay y empecé a ver pues, que a la gente le encantaba pues, eh, las fotos que subía, cada vez tenía más. Entonces ah. no había Instagram, eh, estábamos en 2011 entonces cada vez había más, más gente interesada que me preguntaban y tal, y un día un chico... Eh, me dijo, oye, Marta, eh, una escuela de inglés en Byron, donde yo vivo, Byron Bay, no hará yo pues, pues no sé, voy a mirar. Miré, encontré, fui allí, busqué precios, volví, le, le di la información y me dijo, ostras, pues yo me quiero venir a Australia. Y el director de esa escuela me dijo, oye, Marta, si, si me traes más, te pago una comisión. Y yo dije, ostras... Eh, el gen pues, emprendedor empezó a hacer bling, bling. Eh, sí, y bueno, entonces tenía 26 años eh, no hablaba mucho inglés, estaba en Australia no tenía ni idea de montar empresas eh, yo soy de marketing, comunicación entonces pues me vi un poco perdida ¿no? tuve que pedir ayuda obviamente pero bueno, poco a poco fuimos eh, pues encontrando esa ayuda muy difícil, eh, fueron años muy complicados, eh, han sido años muy complicados los 10 años, y, pero poco a poco hemos ido creciendo y ahora pues ya somos 80 personas alrededor del mundo trabajando. Uh -huh. Bueno, eh, 80 personas, 10 años, entiendo que, que cientos ya de, de, de estudiantes acompañados, pero Marta, ¿qué ha sido eh, lo mejor y, y lo peor de, de, de este camino de 10 años? Algo que pueda inspirar a los que nos están viendo y que puedan estar en una situación similar. Bueno, lo mejor en sí, en la experiencia, ¿no? O sea, de irte a otro país, montar una empresa, aprender desde cero, todo, que no tengas, eh, pues eso, que, que, que de, de nada, de, de un grupo de Facebook, acabes montando una empresa en la que tienes 80 personas, en la que nunca he levantado dinero, no, ahora está muy de moda levantar dinero, claro. crecer exponencialmente, hace diez años, no, todo eso no fácil, sí, sí, no. yo no lo he vivido y creo que es, eh, pues eh, todo ese camino, esa experiencia durante los 10 años ha sido brutal, pero también hay, ha, ha habido muchos peores y, y yo siempre lo digo, ¿no?, que la, para mí emprender ha sido durísimo y eh, sobre todo creo que la, la, la posición como CEO en Australia ha sido muy solitaria también. ¿no? El hecho de no tener referentes, de estar sola allí, de no saber montar, de, de no saber nada, me he pegado, dicho muy mal, muchas hostias. Eh, he aprendido mucho también y, y creo que pues, pues hay, lo, lo tienes que poner en una balanza. ¿no? Muchas veces me preguntan, ¿lo volverías a hacer? Y no, no tengo respuesta a eso. ¿no? Creo que, ha sido, eh, que siempre se habla mucho ¿no? de emprender y emprender es fácil y emprender es si sabes cómo. ¿no? Y a mí esas cosas me ponen muy nerviosa porque realmente emprender no es fácil, es un camino muy duro, que también pues, te aporta cosas muy buenas, ¿no? pero, pero fácil no. Quien diga que emprender es, es fácil, pues bueno, pues no, no, no ha emprendido nunca <ríe> o no sabe de, de, de qué está hablando, desde luego no es un camino fácil, ¿vale? pero sí es cierto que ahora quizá eh, pues bueno, hay otros, hay referentes, hay acompañamientos más sencillos, hace 10 años o hace 20, cuando yo empecé, eh, pues bueno, teníamos que aprender eh, de equivocándonos más. ¿no? Ahora es lo que sí quizá, no sé si compartes conmigo Marta, es más fácil eh, pues ese arranque, ¿no? Ese, eh, pues bueno, tengo personas más cercanas de las que rodearme, ¿no? Esa soledad que, que, que viviste ahí en Australia, pues bueno, yo creo que ahora es más fácil de evitar. No, ahí si con quieres, sí que nos quedamos, Claro ¿no? que sí, ahora si quieres y si necesitas ayuda, la buscas, la exacto, encuentras, está de moda, es. inversores, eh, de todo, ¿no? Mentores, mentores, mentores exacto. Eh, y, y sobre todo si estás en tu país, ¿no? El problema es cuando estás en un país. Claro, ese es otro reto, ¿no? Y un idioma que no es el tuyo, no sabes ni cómo funciona la fiscalidad, no tienes ni idea de cómo montar una empresa, entonces son pues muchos problemas añadidos que bueno vas ahí es haciendo lo que puedes, y pero al final no ha salido mal, ¿no? Resultado, bueno, no ha salido bueno. mal, vamos a quedarnos con toda esta parte positiva. Ahora mismo tienes una empresa que ayuda a cientos, a miles de estudiantes a, a, pues, bueno, a llegar a un país, a aprender el idioma que quieren. ¿Cómo, ¿Cómo has vivido la pandemia? ¿Cómo ha sido esto? Fatal. Bueno. Ha sido <risa> dramático, horrible, pero lo no hemos superado. La habéis superado. Gracias pues. al equipo, eh, que al final han sido los que han tirado más de mí, más que yo de ellos, porque obviamente yo estaba, pues la verdad, con un poco bloqueada, no sabía qué hacer, pero bueno, lo hemos superado eh, y, y ahora mismo pues estamos creciendo a tope, o sea, que muy contenta. Creciendo a tope, superada esa pandemia, creo que además el 80% de tu equipo teletrabaja, con lo cual entiendo que eso también ha sido una de las ventajas de que, que, que habéis podido implementar para superar ¿no? 100%, ¿eh? No tenemos 100 oficinas. Ya. Sí, sí, sí, uh -huh. no tenemos oficinas. Eh, tengo gente distribuida, pues estamos en Colombia, Canadá, España, Australia, Escocia, Irlanda, Dubái y todos teletrabajamos. Eh, y lo más importante, o lo que más me gusta, y, y me encanta decirlo y me encanta, es que de, pues de las 80 personas, 75 somos mujeres, trabajamos muy a gusto juntas y rompemos también ese estereotipo ¿no? que se dice que las mujeres pues tenemos nuestras... Eh, Otro retillas, estereotipo ¿verdad? que se rompe hoy aquí. Exactamente, porque no es, no es así eh, y nos llevamos todos muy bien y somos como una familia una familia grande una familia bueno hablábamos antes eh, de entre bambalinas eh, de que bueno un evento como como este eh, muy especial muy esperado eh, bueno cómo se está viviendo todo ahí dentro cómo lo estáis viviendo Pff, a mí la verdad es, lo, lo, te lo comentaba antes of the record creo que, que era necesario ya no un evento así hacía tiempo que no me hacía ilusión primero por la pandemia que obviamente no hemos podido ir a muchos eventos luego que yo vivo en australia con lo cual mi networking es cero vivo en un pueblo perdido en australia y no, no me relaciono mucho con la gente, pero cuando me dijo y ¿eh? Marta, ¿te gustaría ser ponente y venir a Madrid y tal? Y dije, ¡guau! ¿Sabes? O sea, realmente me apetecía un montón, me apetecía un montón conocer a las chicas de Female Startup Leaders, que estamos ahí súper activas, ayudándonos siempre. La verdad es que estoy encantada, me encanta, me encanta el evento, me encanta lo que están contando y, y creo que es súper importante ¿no? que hayan eventos de este tipo para, eh, pues, pues, para llegar a, al menos a esa igualdad. ¿no? ¿Cómo que te quedas de lo que está pasando ahí dentro? Pues me quedo pues eh, con la historia, ¿sabes qué historia me ha, bueno que me ha caído la lagrimita eh, de eh, cómo se llama bueno los, los del robot esquelético esquelético las niñas del esqueleto Dios mío sí. de mi vida se me caía la lágrima y suerte que lleva mascarilla y que no se me ve pero la verdad es que hay historias ahí que luego voy a ir yo a contar la mía y pienso, Dios mío, de mi vida, el síndrome de impostor, ¿sabes? Que dices, pero ¿qué hago yo aquí, no? Después de todas estas mujeres que están haciendo aquí cosas impresionantes. Eh, pero bueno, cada uno tenemos lo nuestro, ¿no? Cada uno y cada una aportamos nuestro granito de arena y sobre todo, pues si podemos servir a que alguien que esté pasando por un camino similar al tuyo, eh, pues, pues se sienta inspirado escuchándote, pues en un pueblecito desde Australia se puede crear una empresa desde cero, que crece y que ayuda a miles de personas. Pues muchísimas gracias, gracias Marta Caparrós. Gracias.